Muy buenas tardes a todos, de parte del Museo Nacional de las Culturas del Mundo les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la reedición de Agitoyen de Raquel Jodorowsky, originalmente publicado en 1964 en el número 12 de la emblemática revista El Corno Emplumado y reeditada en este año por Dulzorada Press. El día de hoy nos acompañan en la presentación Margaret Randall, quien fuera coeditora del Corno Emplumado y José Garay Poseta, editor de Dulzorada Press. Ambos residen en los Estados Unidos y se encuentran de visita en México para participar en diversas presentaciones y foros, por lo que los invitamos a seguir su recorrido. Presentar a Margaret Randall en tan solo unas líneas es un reto difícil, pues su biografía y obra quitan el aliento. Margaret es parte de esa inagotable torrente de búsqueda y vivencia transnacional de solidaridades y utopías anticapitalistas que en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX llevaron a diversas mujeres y hombres, a recorrer las geografías del continente, siguiendo el pulso indómito de construir otro orden, otro mundo. Tanto en la obra fotográfica como en la pluma de Margaret, las mujeres militantes de las revoluciones cubanas y sandinistas juegan un papel protagónico. Su biografía, Nunca me fui de casa, poeta, feminista, revolucionaria, fue publicada en español por la editorial Heredad de manera reciente. José Garay Vozeta Bo peruano, san marquino, ha emprendido a través de Dulzorada Press la titánica labor de reeditar y traducir obras literarias de escritores, ensayistas y poetas peruanos al inglés. Finalmente, me gustaría retomar algunas de las líneas publicadas en Ayitoyen sobre Raquel Jodorowsky. Nacida en Chile, es considerada peruana por nacionalidad adquirida y por varios de sus libros de poesía publicados en el Perú. Sin embargo, su poesía no puede ser clasificada, carece de nacionalidad y no tiene pasaporte. Se cuela clandestinamente entre nosotros, invade las ciudades, los países, las alcobas, penetra con su daga donde es menos esperada. No me queda nada sino darle la palabra a Margaret y José. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción tan linda y eh, gracias a ustedes por acompañarnos eh, vamos a... estamos hablando en el auto, viniendo hacia acá, cómo íbamos a hacer esto, cómo íbamos a honrar ese lindo libro que es un facsímile de un libro que hicimos en el Córnex en el año 1964. Y acordamos que tal vez lo mejor para ustedes sería que eh, yo empiezo, porque estuve allí entonces, en ese momento, en... El 61, cuando Raquel estuvo en México y, y ideamos la, la idea de hacer este libro, de hacer la revista. Y después que José eh, continúa con eh, el proyecto de, de esta edición, eh, hablar un poco quizás de dulzorada, que sería interesante, y eh, de por qué eh, le dio la idea de, de reproducir este libro. Yo entonces remonto al año 61, yo era, creo que tenía, no sé, 20, 25 años, una cosa así, recién llegada a México, eh, incipiente poeta, malita, <laughs> bastante malo mis besos de aquellos años, y una de las primeras cosas que hice cuando llegué a este país era eh, ir al departamento de Philip Lamentia, un poeta surrealista, Beat, que vivía con su mujer Lucille uh, en la colonia Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Philip y Lucille tenían una, un salón, por llamarlo de alguna manera, donde nos reunimos poetas de muchas latitudes, ¿no? Estaba... éramos jóvenes todos, ninguno reconocido, pero... Ahora, algunos de los nombres se reconocen, ¿no? Porque estaba Ernesto Cardenal de Nicaragua, uh, Homero Eridigis de aquí de México, Sergio Mondragón de México, eh, Philip mismo, que era, eh, bueno, el anfitrión. Y eh, de vez en cuando venían otros poetas, uh, Juan Manuelos venía uh, a menudo, Juan, uh, Juan Martín, Martínez, Juan Martínez, otro poeta mexicano. Y eh, leíamos los unos a los otros. Los norteamericanos no hablábamos muy bien español, no entendíamos mucho. Lo mismo en el sentido contrario. Eh, los latinoamericanos no hubo muchos que hablaban bien el inglés. Entonces, nos leíamos, tratábamos de entender el espíritu del poema, pero eh, rápidamente nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era un, un vehículo, un, un, un lugar donde podríamos publicar buenas traducciones, poesía latinoamericana en inglés, poesía de Estados Unidos en, en español. Y así nació El Corno plumado la revista que Sergio Mondragón y yo editamos por ocho años, 31 años. Uh, Números. Y esta en realidad es un, uno de los números más delgados de la revista porque en general la revista tenía 200, 250 páginas, cada número era un libro. Nuestra intención era que todo fuera bilingüe. Creo que llegamos a esa meta solamente dos veces este con el número 18, que era el número dedicado a México, y el número 23, que estaba dedicado a la poesía cubana. Pero en, en cada número había obra en inglés, obra en español, algunas cosas traducidas, no todas. Y eh, los primeros cuatro años, eh, el cuarto eh, número de cada año, eh, en este caso el número 12, del tercer año, eh, el cuarto número eh, era un libro dedicado a un solo poeta. Eh, me olvidaba decirles que en aquella época las mujeres eh, éramos muchos, pero parecíamos pocos, ¿no? porque en realidad eh, en estas reuniones en casa de Felipe, creo, creo recordar que solamente Raquel y yo éramos las únicas mujeres. Eh, eh, todo lo que era la poesía, el arte, se reconocía mucho, muchos más hombres que mujeres. Y en aquella época ni siquiera nos pareció raro eso, ¿no? Ahora me parece raro, pero era, digamos, como estaban las cosas. Y, y yo escogí, y, bueno, Sergio escogió el primer año que el libro fuera de Agustí Bartra, un poeta catalán exiliado en México. Y este, eh, yo escogí el libro del segundo año. Eh, así íbamos torneando, ¿no? Una vez un libro originalmente en inglés, otra vez un libro originalmente en español. Entonces, um, el tercero de esos libros es este libro de Raquel. Raquel Jodorowsky eh, era una mujer única y un, una poeta única. Tenía una voz que no parecía a nada que yo conocí en aquel entonces. Y, y para decir la verdad un poco ahora, ¿no? creo que es un, era un, una poeta que... Eh, que era muy adelantado a su tiempo, eh, muy arriesgada, tenía tremendo coraje, este, era madre soltera, yo también era madre soltera, era una cosa que nos unía, ¿no? eh, y, y bueno, era evidente para Sergio y para mí que merecía un libro que nosotros pudiéramos uh, publicar una de las características de, de estos libros que publicamos en El Cuerno y una característica de todos los uh, números de la revista es que al final hay, un, hay una sección de cartas. Creo que era la sección que más llamaba la atención a los lectores porque en estas cartas los poetas hablaban de sus experiencias, sus vidas en sus países, este uh, los problemas que confrontaban aquí atrás van a ver que hay una lista de de países con uh, precios cuánto costaba este este número de la revista por ejemplo en Argentina 100 pesos en México en México de aquel entonces 2.50 cincuenta que era un dólar en aquellos años no este en el Uruguay, 10 pesos. Y ese, este no, es, esos precios no tenían absolutamente nada que ver con lo que a nosotros nos costó hacer la revista. Nosotros escribíamos a un poeta del Ecuador, de Colombia, de México, de, bueno, de cualquier país, y les preguntábamos, un poeta pobre en tu país, ¿cuánto podría pagar para comprar? un libro de poesía, una revista como esta. Y lo que decía, pues poníamos, ¿no? Y así era éramos muy malos capitalistas, ¿verdad? Mm -hmm. Este, yo creo que voy a parar por el momento y dejar que siga José porque él tiene el siguiente capítulo y este, después eh, quería decir que eh, no solamente vamos a querer que ustedes pregunten y que convertimos esto en, en un diálogo, uh, sino que también hay ejemplares del libro y que eh, si quieren adquirir uno, pues los dos ponemos nuestras firmas. Así es que, José. Okay. Bueno, muchas gracias, Margaret. ¿Se escucha bien? sí. Este, bueno, para mí es... Realmente un honor estar aquí. Uh, yo, eh, bueno, yo empiezo por, por lo que yo hago. ¿no? Yo soy, eh, vivo en Dallas, Texas, soy peruano, Estoy, he vivido en Estados Unidos aproximadamente 15 años. Y en el año 2019, uh, bueno, yo empecé a traducir, digamos, literatura espontáneamente. ¿no? Nunca pensé ser traductor, nunca estudié para, hacer tra para traducción. Pero leyendo traducciones encontré como que... Uh, tenía una crítica hacia ciertas cosas y dije, bueno, yo también puedo intentar hacer esto, ¿no? Hablo los dos idiomas relativamente bien. Entonces, así empezó dulzorada Sur como un proyecto básicamente este, experimental, creativo, sin mayores pretensiones de, de cambiar nada, ¿no? Pero poco a poco me fui dando cuenta que hay una, realmente un vacío este, como un punto en el que las culturas no se comunican por el lenguaje, entre, digamos, el inglés y el español, específicamente, ¿no? ya que estamos en América. Y hay, hay ciertas cosas que, que yo siempre pensé, bueno, yo soy inmigrante, eh, entiendo las dos culturas y cómo hago para que esas culturas se entiendan de alguna forma, cómo hago para transmitirle a los, a los norteamericanos eh, la literatura que yo crecí leyendo, la literatura del boom, eh, cosas así que son demasiado culturalmente... Eh, específicas y tienes que vivir dentro de, de, esa, de esa tierra para entender realmente lo que pasa. Entonces, eh, Dulzorada empezó como una forma de, eh, digamos, crear un puente entre, entre Latinoamérica y Angloamérica, básicamente porque yo estaba en esa, en esa dicotomía, ¿no? Y, bueno, eh, yo la primera vez que encontré información acerca del corno emplumado, fue cuando estaba traduciendo La Casa de Cartón de Martín Adán, que la publicamos en, cuando ya Dulcorá existía en el año 2020. Uh, y bueno, eh, hay una anécdota muy interesante de cuando Allen Ginsberg conoció a Martín Adán. Allen Ginsberg, uh, que era conocido de Margaret desde Nueva York, ¿no? en los 50, s viajó por toda uh, América buscando el llague. ¿no? Uh, hay hay un, libro, un libro famoso que es Las, las Letras o Las Cartas del llague, ¿no? que se es escribió con, con William Burroughs. Y, este, bueno, eh, hay una anécdota que eh, está documentada, de, no recuerdo la fuente, pero básicamente Allen Ginsberg quiere conocer a Martín Adán, y Martín Adán era un, era un alcohólico diletante eh, que se pasaba en los bares ya en esa época escribiendo poesía en servilletas de, de papel y, y básicamente dándoselas a su editor, y así fue como se recolectó su obra poética. Martín Adán ya realmente estaba en una situación en que no le importaba demasiado este, su legado ni nada, ¿no? Y Allen Ginsberg lo conoció, tuvieron un encuentro no demasiado agradable, pero Allen Ginsberg estuvo igualmente fascinado por, por Adán y le escribió un poema en, que está en Reality Bites, que se llama Un viejo poeta en Perú. Y hay una línea que describe a Martín Adán diciendo que es como un, uh, como un querubín que ha perdido sus alas y está vagando por las calles. Bueno, este, you know, buscando este tema, también... Este, me di cuenta que ahí descubrí la figura de Raquel Jodorowsky, porque Raquel Jodorowsky era muy... Uh, bueno, en realidad, todo estaba como que ahí conectado y me di cuenta, a partir de, de, de Adán, pasando por, por Ginsberg, llegando a Jodorowsky, llegué al corno emplumado y descubrí una explosión de, de contenido, de diseño, de pasión por la, por la... Justamente por lo que yo estaba tratando de, de hacer individualmente, que era... Eh, crear, digamos, un, un tipo de plataforma en la que ya la diferencia cultural no fuera determinante en las relaciones personales. Y, por ejemplo, cuando estaba leyendo uh, las, la historia del corno, uh, que por cierto esto fue en el año 2017, y yo leí el corno y se los recomiendo también a todos, esto está en línea en el archivo Open Door de la Universidad Northwestern, que fue escaneado por este Harris Feinstein, ¿no? Uh, y bueno, está todo en línea, el corno completo está online, lo pueden leer, y yo me pasé eh, semanas leyendo los, los, los, los, los scans del corno y, y viendo la historia de, particularmente de, de, de, de tu relación con Sergio Mondragón y de cómo ustedes crearon un núcleo en el que había una, una tensión entre el español y el inglés y una colaboración eh, igualitaria, y dentro de una relación personal, y, o sea, familiar, ¿no? Me pareció algo sumamente romántico y sumamente importante como referente directo a lo que, a lo que yo estoy más o menos tratando de hacer con Dulzorada, crear una forma de, de, de comunicación amplia que incluya a, a, a la cultura como, como, como, como, y a la literatura y a la poesía como más allá de las, de las uh, barreras artificiales que se crean por cuestiones históricas, ¿no? Es una forma de sobreponerse a, digamos, la determinación de la identidad, ¿no? Es crear tu propia identidad simplemente con la gente con la que tú participas, que en la mayoría son inmigrantes, ¿no? Aquí todos somos eh, inmigrantes de algún lado, no importa en qué país estemos. En, en Perú hay inmigrantes chinos, japoneses, este, africanos. En Estados Unidos, que es la cuna de la inmigración también, eh, es increíble ver cómo la, hasta ahora la segregación funciona, digamos, este… Como, como el patrón de, de, de organización social, ¿no? Uh, hay líneas muy marcadas de diferencia que no se cruzan. Uh, y a mí eso particularmente creo que en la, entre la cultura latinoamericana y la, y la cultura angloamericana eh, hay muchas más cosas en común que diferencias, ¿no? Eh, creo que eso el corno, eh, y Margaret Randall en su en su viaje heroico hacia la Ciudad de México en los 60s, que no se puede escribir de otra forma, creo que estaba tratando de empujar ese mismo límite, ¿no? Y creo que lograron consolidar con el corno toda una, todo un estilo y toda una nueva forma de entender la, la interacción con, con el otro, pues, ¿no? Uh, y bueno, eso a mí me llenó, me llenó de, de, de energía de una manera uh, verdaderamente intensa, porque yo dije… Ellos son los, los, los padrinos y los, eh, como se dice en inglés, los, los, los uh, forefathers de lo que yo estoy uh, básicamente sintiendo. De foremothers. ¿no? De foremothers, exacto, claro, perdón, no, the foremothers. Um, uh, y bueno, este, eh, dentro de la de todo lo que había en el corno, este número, ahí estoy en el 12, que es el poemario completo de Raquel Jodoro, sí fue lo que realmente capturó mi, mi, este, mi atención y realmente fue un poemario que está, es especial por, por varias razones. Primero, porque está cargado de intensidad en sí mismo. Raquel Jodorowsky tiene un estilo, como mencionó Margaret, que ningún otro poeta tiene, no solo en la época, sino que ella estaba, por ejemplo, uh, usando simbología de, con la astronomía, jugando con el azar para escribir este, sus poemas. Era eh, Raquel siempre cada poemario que, que… yo no soy un especialista en su obra, pero lo que he leído siempre me doy cuenta que cada poemario que, escri, que escribió, que, que por cierto cada uno de sus poemarios merece una revaluación eh, y, y espero que esto sea el, eh, un primer paso hacia una reconstrucción de la influencia y de la obra de Raquel Jodorowsky digamos, en la historia de la poesía latinoamericana o de la poesía mundial, este, ahí Toin siempre fue un, como que un misterio dentro de todo lo que había publicado el corno. ¿no? Y entonces pensé, bueno, ¿cuál es la, forma, la mejor forma de llevar todo este contenido que para mí era abrumador, por su, no solamente por, el, por la, el tamaño, sino por la calidad y la diferencia intensa que tenía el corno emplumado? Y pensé, esto es un artefacto histórico, no es simplemente un libro de poesía, que se puede reproducir, digamos, en, en una nueva edición, sino que esto representa realmente un momento en el que estaba todo, digamos, junto en la Ciudad de México, exactamente aquí. Por eso también es un gran honor estar aquí para presentar el libro uh, en el mismo lugar donde nació en el año 64, en octubre de 1964. Eh, y dije, bueno, la mejor manera de hacerlo es un facsímil, que reproduzca exactamente el, el objeto tal como salió en el 64, que haga una referencia directa a ese momento como referente y como forma, eh, digamos, representativa de lo que yo pienso debemos, ese es el camino, ¿no? Esto es lo que hizo el corno, realmente yo siento, ese es el, eh, o sea, están marcando el camino para proyectos como Dulzorada, uh, básicamente o sea, es, es, es una forma de, de alguna manera, retomar o, o continuar o, o, no sé, proseguir, a lo que ustedes empezaron hace más de 50 años ¿no? y bueno entonces eh, hablé con margaret y le mandé un correo y por cierto aquí quiero hacer una nota acerca de la, de la de lo activa y la ética de trabajo que tiene margaret es, es la persona más eh, digamos prolífica con la que yo creo he, he trabajado y le mandé un correo margaret me contestó en cinco minutos y, y le, le encantó el proyecto, creo, y me dijo, sí, este, me parece excel excelente lo que estás haciendo y ah, vamos adelante. ¿no? Ah, decidí también, este, ah, tengo que mencionar también, este, cuando estaba hablando de Allen Ginsberg, ah, yo conocí a, a, a Raquel Jodorowsky realmente por, un, por, por Pedro Casusol que es un este, eh, investigador peruano, ah, que él se interesó ah, poco antes de la muerte de, de Raquel Jodorowsky, que fue en el 2011, él estuvo visitándola y él, yo creo que él realmente fue uno de los que inició la revaluación de la obra de Jodorowsky a, a fines del, del 2010-2011. Él tiene entrevistas extensas con Raquel, iba y la visitaba a su casa y este era su amigo, ¿no? Um, bueno, él tiene un, un paper que se llama Divine Visions o Visiones Divinas, que cuenta la, más o menos la trayectoria de Allen Ginsberg yendo a Perú para buscar el yague y, y todo eso, y Allen Ginsberg era un gran amigo de Raquel Jodorowsky porque se lo, tú le presentaste a, a Ginsberg, a Raquel. Ah, entonces, ahí se trazó toda la conexión que va desde Nueva York hasta, hasta Lima, ah, o hasta, hasta Chile, porque Raquel era de Tocopilla, Chile, es hermana de Alejandro Jodorowsky, por cierto, y este, ellos crecieron en Chile, ah, Raquel obtuve, eh, obtuvo una beca para estudiar este, literatura en San Marcos, porque sus dos primeros poemarios en Chile tuvieron mucha buena recepción, entonces le dieron una beca, se fue a Lima y de ahí nunca más se fue de Lima, nunca más regresó a, a su casa. Viajó por México, viajó por Colombia, también hay un episodio muy interesante, eh, su relación con los nadaístas en Colombia en el año 63, se va al Festival de Poesía de Cali y es básicamente un boom eh, descubrir para ellos la poesía de de Jodorowsky, era una nadaísta nata para ellos, ¿no? Um, y bueno, sí, estaba adelantada, digamos, a, no solo a su tiempo, sino creo a todos los tiempos, está como que en una dimensión paralela, ¿no? Pero bueno, este, volviendo a lo que estaba diciendo, le mandé un correo a, a Margaret, le, le encantó, empezamos a hacerlo, y de ahí le pedí también, este, sería muy bonito escribir una, un, digamos, este, ¿cómo se llama?, como un prólogo o un epílogo acerca de tus memorias, a, acerca de Raquel, ¿no? Y Margaret accedió y yo le dije, bueno, tenemos todavía el libro va a salir el próximo año, entonces tenemos nueve meses para que tú trabajes el texto y me lo mandas y lo, lo conversábamos, etcétera, ¿no? O sea, la labor normal de edición. Y bueno, pasaron 48 horas y Margaret me mandó el texto completo, mil palabras. Eso es obsesivo, compulsivo. Pero productivo, ¿no? Sí. Y bueno, me mandó, me mandó básicamente su, su sección completa, revisada y, y con un estilo bellísimo, que yo básicamente lo leí y dije, bueno, ¿qué puedo hacer esto? Ya está completamente listo. Y así el libro prosiguió Pedro también, Casusola, escribió una muy bonita introducción a la obra de, de, de Raquel. Y bueno, yo traté de respetar también, eh, como le dije, eh, ver el libro como objeto histórico, ¿no? ver el libro como no solamente un libro de poesía, Tratando de revalorar la obra de Jodorowsky, sino también que este, tratando de insertar el corno en el presente. ¿no? Uh, esto es como traer un pedacito de, de la revolución, realmente, porque el corno era, era, un, era un proyecto sumamente revolucionario, uh, no solo políticamente, sino ideológicamente. ¿no? O sea, es una revolución mental, creo, lo que ustedes estaban haciendo. Y, y en ese sentido, creo que Raquel estaba. Eh, porque ella ya estaba como que en el New Age en los, en los 60, pues, ¿no? Ella estaba como que en la revolución del, de, la, de, la, de la siguiente década, ¿no? Y de, siguió cambiando, o sea, sus primarios en los 80 ya son más futuristas, ¿no? O sea, eh, hay que estudiarla, yo realmente no, no soy un experto para nada, sé que hay, hay varios re, eh, jodorowskianos, no raquelianos entre repartidos, y espero que surjan muchos más y colaboren y la obra de Jodorowsky sea reeditada y sea este, reevaluada y estudiada. Pero esto es lo que yo, desde mi perspectiva, desde mi capacidad productiva, desde mis medios de, de producción, creo que me correspondía hacer y ha sido esta edición facsímil del Corno Emplumado. Y es un, realmente un honor estar aquí y espero que todos disfruten de este objeto eh, histórico. Aquí tenemos este, en el público autor, la que yo considero es la autoridad máxima del Corno, eh, Gabriela Silva, tenemos este, <risa> mi hija Jimena que es producto de ese amor por la revista y tenemos a Carmen Avendaño, de Editora de Chile que está aquí ahora con sus libros o sea y otras personas, uh, yo creo que podríamos tener un diálogo muy rico eh, si ustedes tienen preguntas o comentarios o sea, con eso quiero decir que nosotros aquí en la mesa no estamos, no somos los únicos que podemos este, contestar preguntas, sino hay otros también. Gaby. Yo quiero felicitarlos mucho por hacer esa hermosa edición facsimilar. Yo creo que es un genial acierto eh, hacer una edición facsimilar, especialmente de ese número del Corno. A mí nada más se me ocurre eh, Charles Flores por esto porque de lo que yo he estudiado del corno emplumado eh, sé que ese número, el número 12 sí es un libro de poesía pero también es parte de la revista como bien dices es un objeto histórico y tiene parte de esos dos mundos de las revistas y de los libros del corno emplumado porque si bien el corno emplumado fue una revista también eh, fue una editorial, fue editora de libros, editaron 20 libros, un poquito más de 20 libros, y este es, creo que, bueno no me acuerdo bien, pero es como el séptimo libro, a pesar de que es el cuarto número libro del Corno Emplumado, ya es el séptimo libro de, de las ediciones del Cordo Emplumado. Entonces creo que también hay ya hay algo de la experiencia editorial de Sergio de Margaret que es muy valiosa eh, esto es también así parte de un comercial para que se animen a comprar este libro porque aparte de todo es muy difícil de conseguir es muy difícil de conseguir el, el, la revista un número 12 del corno emplumado eh, solamente en algunas bibliotecas de México los hay y qué más quería decir bueno, ya, solamente eso quería decirles, como echarles flores por esta, esta edición facsimilar. Yo creo que es muy importante ese lo que dices de que es un libro de poesía, pero también es un referente de la revista, porque, por ejemplo, atrás teníamos anuncios, ¿no? <ríe> y me doy cuenta que, por ejemplo, hay un anuncio de Gigante, una tienda de descuento más <ríe> grande de... América Latina, hay una eh, galería de arte cuevas por cuevas, ¿no? El, hay varias de... de el Coyote. Hay El Coyote, sí, hay eh, El Cuento, que era un, una revista de cuentos de aquí en México. En aquel momento, Joaquín Mortiz, el contemporáneo, que era una revista magnífica de la Argentina. Eh, y Galería Antonio Soso, o sea, Tú puedes ver eh, todos, bueno, esto representa para nosotros caminar, arruinar zapatos, caminar por estas calles de aquí, todos empedrados, pidiendo anuncios. Éramos dos jóvenes, ¿no? Y, y aquí también me gustaría decir, tal vez es obvio para algunos de ustedes, pero no todos, nosotros no teníamos el internet no teníamos este e-mail. No, no. O sea, cuando alguien en, en, en Buenos Aires o en Lima nos mandaba sus poemas eh, para publicarlos o no en, en el cuerno, tar, tardaron tres a cuatro meses el sobre llegarnos. Nosotros leíamos la obra, decidimos aceptamos o rechazamos, y otros tres o cuatro meses para que nuestra respuesta llegaba a, a ese poeta, o sea, mitad de un año para comunicarnos lo que hoy en segundos, ¿no? 5 minutos. Eh, entonces, este, el teléfono, eso, el, eso se usaba cuando alguien moría, nada más, una. Ciudad. Nosotros no teníamos el dinero para hacer una llamada, pero no sé si ustedes ahora que todos tenemos celulares, que no cuesta realmente, o WhatsApp, este. En aquel momento, hacer una llamada de larga distancia era imposible, no, no, no, no concebimos poder hacer una cosa así. Entonces, creo que este, este facsimile también este, trae al presente ese mundo del esfuerzo que se tenía que hacer uh, para lograr una cosa así. ¿no? Um. Tengo un, un comentario. Una cosa que a mí me, me, me, realmente me hizo pensar acerca del corno y que lo relacioné inmediatamente fue la revista Mauta de José Carlos mariatti en los años uh, 20. Uh, y recientemente en, en, este, en Perú se han hecho varios proyectos acerca de Mauta y hay uno en particular que creo que cambió la perspectiva que se tenía de Mauta que se llama Redes de Vanguardia, en los que se hizo un análisis, digamos, este con técnicas bibliotecológicas de las cuales no tengo mayor conocimiento, pero se trazaron realmente las conexiones que Maretti y, y que la gente de Amauta, el grupo de Amauta, llegó a, a, a formar en los años 20. Y realmente es como una, una red, eh, como, un, este, como un sistema de, de, de raíces, ¿no? Para no caer en un cliché, es como un rizoma de, de, este, de conexiones en las cuales estaban gente de todo el mundo y, y realmente, y, o sea, ilustró, creo, realmente iluminó la, el, el, el, el alcance que tuvo Mauta en su, en su momento, ¿no? Creo que el corno es, eh, hasta donde yo sé, ¿no? Es eh, un proyecto realmente comparable, si no mucho más grande, porque el corno publicó cientos de, de, de poetas, ¿no? Y poetas de Islandia, y poetas de todo lado, ¿no? 730, creo. Sí. sí, exacto. 730... Eh, poetas, artistas, prosistas de 35 países, sí. Entonces, creo que un proyecto que realmente se, el tiempo, y la historia lo sugiere, es trazar, hacer esa, ese histograma, digamos, de, de la red que el corno llegó a trazar con, sin internet, sin, o sea, simplemente con el correo, con el telegrama ocasional y con la, y con la llamada cuando alguien se moría, ¿no? Este... Um, eso me, me encantaría ver. Yo, o sea, yo, obviamente, no tengo los recursos y eso es una, una, ya una labor institucional, pero creo que el corno es, está ahí para ser realmente estudiado y, y, ver, y descubrir cosas. O sea, Raquel Jodorowsky si no es la única poeta de gran peso que, y valor histórico que merece ser revaluada. ¿no? Ah. Hay aquí también este otros datos que voy encontrando. Este… Eh, bueno, hay un colofón, como suele tener cualquier libro, y aquí veo que de este, este, eh, eh, de este número de cornos se publicó 3,000 ejemplares. Yo creo que hoy día, cuando una pequeña editorial publica un libro, tal vez son 300, 500, tal vez lleguen a ser 1,000, pero bueno, nosotros muy confiados, ¿no? Este, publicamos 3000 y me acuerdo que Sergio y yo eh, nos sentamos en el piso de nuestra salita y eh, hacíamos a mano los, los paquetes, cinco para la India, este, dos para una librería en Nueva York, etc. Y después, este, otra cosa que quería que veía aquí, este, Nosotros también pedimos dinero del, de distintas entidades de Estado y veo que para este número los patrocinadores eran el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Entonces, México también, hay que decirlo con agradecimiento, era entonces un país que apoyaba el arte. Y, y creo que eso es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos no es así. Este, yo me acuerdo que Sergio y yo fuimos eh, para el primer número de la revista. Eh, visitamos a José Gorostiza, que en aquel momento era el subsecretario de, de Relaciones Exteriores. Sí, de Relaciones Exteriores, eso es. Y para pedirle un poema, él era un gran poeta también, tenía un poema que se llamaba Muerte sin Fin, ¿verdad? Él no, no nos daba un poema, pero abrió un cajón en su escritorio y nos dio un billete de mil pesos, que en aquel momento era mucho dinero, ¿no? Entonces, este, esos gestos, ¿no? Esos, eh, o sea, la revista cre creía creaba solidaridad, ¿no? que es importante también. Un, un proyecto de este tipo, que está hecho a base de la solidaridad, también crea redes de solidaridad. Yo tengo una pregunta. ¿Está bilingüe? Bueno, este es completamente bilingüe. Este, todos los el cuarto número de cada año, que era un libro, siempre era bilingüe. Eh, aparte de eso, logramos hacer dos números que también eran totalmente bilingües, el número 18, que era Poesía de México, y el 23, que era Poesía de Cuba. Nuestro deseo era que todos los números hubieran sido totalmente bilingües, pero no lo logramos porque, bueno, nosotros uh, conseguimos el dinero, editamos, seleccionamos, llevábamos a la imprenta, leíamos pruebas eh, y traducimos, entonces, bueno. Conseguí un número del corno allá en Chile y, y comprobé eso, que había cosas no traducidas y me pareció, la verdad, muy bien, porque eh, creo que siempre hay que tener una exposición directa a otras lenguas que no conoces, la que sea, para tener la, la, la, la, la conciencia de que existen, ¿no? Mm -hmm. y, pero quería saber cuál había sido el proceso de traducción de este libro y si además podías leer algún poema bilingüe. Este, sí. Eh, cuando Sergio y yo trabajamos juntos en la traducción de todo, publicamos algunas traducciones de otras personas también en El Corno no en este libro. Este libro fue traducido por Sergio y por mí. Y cuando iba del español al inglés, yo llevaba el mayor peso, ¿no? Y cuando íbamos del inglés al español, era Sergio que, entonces, en este caso, era Sergio que realmente producía eh, la traducción terminada, yo ayudándole. Y cuando era un poeta norteamericano, pues era el revés. Eh, yo tengo que decir que yo con el corno empecé mi carrera de traductora um, y cuando leo algunos de las traducciones que hice en aquel momento hace tantos años los encuentro bastante eh, no malas pero no tan bien como podrían haber sido no pero en el caso de este libro me sorprendió la calidad de la traducción creo que está bien no entonces este no sé, me imagino que eso se obedecía también a que a, a Sergio y a mí, por igual, nos encantó la poesía de, de Raquel, ¿no? Tú tenías un sí. poema que querías leer. Um, aprovechando para, para leer un, un poema pedido de Carmen. Este, a mí, el, el poema que me capturó y que realmente dije este, este libro genial se llama Letra para Música Profunda. Está por acá y todos los poemas son geniales. Aparte una cosa interesante de la edición del corno es que incluían imágenes eh, intercaladas entre eh, entre el texto y esta en particular que estamos usando para la publicidad, ¿no? Es una imagen de Carlos Cofi C Cofín Serpa, ¿no? Que es un él nació en, Cal en San Francisco, ¿me parece? Era acá, no, ¿no? no no era en México, mexicano, no? ¿ok? Sí. Este y esto eso me pareció genial, ¿no? incluso como que metafóricamente representa a Raquel ¿no? en, su, en su torre. Este, me parece una pintura así de Leonora Carrington, una cosa así, ¿no? O de Milagros Varo, perdón, ¿no? Este, bueno, voy a leer este poema, Letra para Música Profunda. Si quieres, lo leo en español y tú lo lees en inglés. Lo que me gustó de este poema es que es como. Eh, no solo es autorreferencial y está lleno de imágenes muy ricas, familiares y este. Y, y bueno que fluyen muy bien, el poema como que regresa al inicio y se puede leer como que en un círculo yo, y me acuerdo yo que estaba con cuando, cuando yo le transmití este libro a un amigo y ya debería dejar de dar esta introducción pero para terminar le leí el poema dos veces para que se diera cuenta de ese efecto que causaba ¿no? eso no lo haré hoy pero voy a leer el poema Letra para Música Profunda si lo encuentro acá está, bueno, Letra para Música Profunda Eres todos los poemas ya dichos, usados por millones de bocas. Eres la forma antigua del amor, la nueva, la futura, la desconocida, forma del amor. Eres el sol en mis pestañas, la estrella de carbón brillante que me guía, la proporción áurea de, áurea de una oreja, la cumbre de una montaña, la raíz de una hierba, mi tarántula, mi vidrio, mi zapato recién nacido. Eres la tumba de mis gritos, mi hermanito huérfano, mi padre, mi abuela intrépida, mi rostro parecido, pedazo de un pedazo de un hueso de mis huesos. Eres el agua de la tierra, que no tendremos nunca, lo que falta, lo que sobra. Eres el tiempo muerto de mi muerte, mi niño vestido de azul, mi beso de cemento, mi silla de tortura, mi barquito de papel, mi uña, mi ejército de aves, mi códice secreto, mi edad media. Eres el misterio de la alfombra mágica, los cinceles del aire que socavan precipicios. Mi primera palabra eres mi cristal chamánico, introducido bajo la piel para volar, blanco de un ojo en blanco, tú, que en mi lenguaje de venado quieres decir venado, parecido a cualquier cosa de la tierra, nada nuevo bajo el sol, eres mi sexo lleno de flores, mi corazón más joven, eres toda la belleza ya escrita, usada por millones de bocas para cantar, por millones de dioses, de ferrocarriles, usado como pretexto por millones de cárceles para convertirse en circos, tú, el viejo poema que el hombre repite antes de vivir, ciego, amor tú eres el que va jugando a los viajes con el mundo, eres el punto necesario de demencia para crear algo más que arte, mi salón donde se aplauden cinco mil años de persecuciones, mi serpiente de madera, muerto mío, asesinado mío, loco mío, mi mariposa, mi odio, mi caballo, te dejaré marcado en el cielo donde volveré a pasar para llamarte, Voy a permanecer trescientos años en silencio mientras me saco todos los huesos y fabrico un instrumento para volverte a gritar. Eres todos los poemas ya dichos. Mi sol en las pestañas. Mi rostro parecido. Mi papá. Y regresa al inicio. Eres todos los poemas ya dichos. Quieren escucharlo en inglés? Words for deep music. You are all the poems ever said. Used by millions of mouths, you are the ancient form of love, the new, the future, the unknown form of love. You are the sun in my lashes, star of brilliant carbon that guides me, Gilt proportion of an ear, crest of a mountain, root of an herb. My tarantula, my glass, my shoe just born, You are the tomb of my cries, my little orphan brother, my father, my intrepid grandmother, my resembling face, piece of a piece of a bone of my bones. You are the earth water that will never have, what is lacking, what overflows. You are the dead time of my death, my child dressed in blue, my cement kiss, my seat of torture, my paper boat, my nail, my army of birds, my secret codex, my medieval age. You are the mystery of the magic carpet, the chisels, chisels of air that undermine precipices. My first word you are, my shaman's crystal, introduced beneath the skin to fly, white of a white eye. You, who in my dears' language want to say, dear, as anything on the earth, nothing new under the sun. You are the, my sex full of flowers, my youngest heart. You are all the beauty ever written, used by millions of mouths to sing, by millions of gods of railroads, used in as, ex, as an excuse for millions of jails to convert them into circuses. You, the ancient poem that man reaps before living, blind love, You are the you are he who goes playing at traveling with the world. You are the necessary point of madness for creating something more than art. My hall where 5,000 years of persecution is applauded, my wooden serpent, my dead one, my killer, my madness, my butterfly, my hate, my horse. I will leave you traced in the sky where I'll come back to call you. I'll keep hundred years of silence while I take out all my bones and make an instrument for telling you again, you are all the poems ever said, my son in the lashes, my resembling face, my father. Otra persona, tenemos tiempo, no sé. Sí, alguien más quiere preguntar algo, dar un comentario, o quiere otro poema. Un poema más, muy bien. ¿Quién es este, Margarita. Margarita, Margarita, sí, claro. Bueno, bueno, tú lees primero en español para que. La... ¿Qué tal si lo no tomamos? Oh, claro, está bien. Sí. sí, esto, poema en todos Todo los sins, y después yo. Okay. Este tiene una, una bonita que parece, parece, parece un corno, pero prehispánico, ¿no? Bueno, eh, este se llama Poema en todos los idiomas. Tu sexo era mi patria, el territorio de mi muerte. Tu sexo era mi espejo, una palabra prohibida. Un animal de invernadero, un profeta evangélico, donde llegaban mis cabellos para aprender a caminar. Tu sexo la puerta del universo, desde donde me río. Tu sexo que a veces me equivoco y escribo la palabra saxofón, la boca surrealista para decir. Yo te amo, tu sexo sin cuerpo, vestido de piel, el fondo de una noche blanca donde me pongo y me saco los ojos, tu sexo que se avergüenza del día, tu sexo para cambiar de planeta, tu sexo sin evolución, espada exterminadora, rey de los fósiles, tu sexo, el triunfo de los mamíferos, la lágrima que establece un verano de 30 millones de años, tu sexo mi Biblia, mi Dios mal interpretado, un viaje submarino, tu sexo para descubrir el principio del alma. Poem in all languages. Your sex was my country, the territory of my death. Your sex was my mirror, a, for, a forbidden word, a greenhouse animal of an, an evangelic prophet to where my heart, hair reached learning to walk. Your sex, the door of the universe from where I laugh Your sex that sometimes I mistake and write as saxophone. The surrealist mouth saying, I love you. Your sex without body, dressed in skin. The background of a white night, where I put in and take out my eyes. Your sex ashamed of the day. Your sex for changing planets. Your sex without evolution, exterminating sword, fossil king. Your sex triumph of mammals the tear that establishes a summer 30 million years long, your sex, my Bible, my misunderstood God, an undersea voyage, your sex to discover the beginning of the soul. Quiero, uh, es interesante este poema porque leyéndolo en voz alto, tal vez es la primera vez que lo leo en voz alto en todos estos años, este, me doy cuenta que, que tiene, eh, podría haber sido escrito por Ginsburg ¿verdad? Es, es, él tiene poemas de absolutamente el mismo ritmo, el mismo eh, repetición de palabras, etcétera. Me pregunto quién vino primero, ¿no? Claro. Este, bueno, yo también quería decir si, si, este, que debemos uh, Voy a dar un poco de tiempo, tal vez, para firmar libros. Y... Ah. Eh, hola, buenas tardes. Felicitarlos eh, por la mesa y por esta hermosa labor de reeditar el libro. Y es una pregunta para José en, en la faceta de editor. Eh, sobre todo, pues, para preguntar cómo decide el editor, la editora, eh, hacer una edición facsimilar en lugar de hacer una edición convencional, ¿no? Se dice que no hay que juzgar un libro por su portada, pero ahora muchos de los libros están una y otra vez apostándole a que la portada sea llamativa, a que la tipografía sea lo que venda el libro, ¿no? Y aquí, eh, pues apuestan por una edición facsimilar que reproduzca, salvo el caso del prólogo o si hay un apéndice, no, no, no conozco el libro, eh, eh, pues es el, el libro íntegro, ¿no? ¿Y qué, qué, ¿Qué motiva al editor? Eso en primer lugar. Y en un segundo lugar, que nos cuentes un poquito, para los que no sabemos de edición, ¿cómo se hace una edición facsimilar hoy día? ¿No? Porque antes, eh, yo me imagino o tengo en mente pues, el tema de, de los negativos al estilo periódico, pero ahora, ¿cómo se hace? ¿Se escanea el libro? ¿Se edita? ¿Se le mete Photoshop? Eh, eso. Muchas gracias. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Eh, bueno, en, en este caso, eh, cuando ya decidimos emprender la labor del corno de reeditar este libro y, y Margaret y yo estábamos ya de acuerdo. Yo en realidad no, no me sentí, sentí que hubiera sido una afrenta cambiarle una una sola letra o un un solo espacio al libro. O sea, yo yo que que no, no, ser, ser eh, libro ya ya hecho, no, no, está ya es, no, no, no, va a cambiar en la historia. y se trataba justamente de, eh, para mí el trataba es importante porque trae en el, al presente, como dijimos antes, un artefacto histórico que tiene un valor eh, digamos simbólico mayor que simplemente una, una edición diagramada comúnmente con letra garamón 11 que es el estándar no eh, yo dije bueno y nunca había hecho yo un facsímil uh, así no o sea y fue realmente ahora les confieso un, una labor técnica relativamente compleja este limpiar y escanear el corno yo me conseguí un corno número 12 eh, en relativamente buen estado y lo escaneamos a 600 puntos por pulgada, o sea, un scan así obsesivamente de buena resolución, y de ahí estuvimos limpiándolo con Photoshop, y o sea, mi, mi hermano Miguel, Miguel Ángel Garay eh, es este diseñador gráfico y básicamente él siempre, él es el que hace la labor gráfica de dulzorada, yo hago la labor de edición, y bueno, estuvimos trabajando varios meses con diferentes pruebas, tratando de hacer... Eh, una versión limpia del corno y utilizamos efectos de Photoshop, por ejemplo hay un efecto que es este um, que en inglés es sharpening, que es como afinar, digamos un poco la, las esquinas del, de que se ven borrosas en el texto, cosas así, no, o sea fue una cuestión realmente técnica, pero se hizo todo con computadoras o con Photoshop y, y siempre claro el, el, el, el fin fue no podemos intervenir lo, este, esta cosa que ya está, digamos, hecha en la historia, a lo, lo mucho, o sea, siempre lo hice con mucho respeto, es tratar de transmitirlo, de, de la, manera, incluso el tamaño del libro es exactamente el tamaño del corno. Incluso, bueno, esto tuvimos que ponerle al código de barras porque no hay forma de no poner el código de barras en un libro en Estados Unidos al menos o con la compañía que yo, yo trabajo. Hicimos también estas las carátulas, imprimimos adentro un par de Cosas que están dentro del libro, que dice, el ahí estoy, no tiene nombre, eh, ¿qué me dice? No hay nombre para él. Y bueno, reproducimos el corno y el logo de Dulzorada, por ejemplo, yo dije, no, no lo voy a poner aquí, no, lo puse acá adentro, ¿no? Como siempre todos los libros llevan, pero sí fue una, una intención de intervenir lo menos posible y complementar como tú dices con apéndices, ¿no? con la introducción de Pedro Casusol y el, el prólogo de Margaret Randall, simplemente para contextualizar el libro, y también incluimos algunas imágenes de Raquel que son inéditas y las descubrimos por ahí, me las pasaron y, y buscamos el, quién tenía el copyright, algunas son del archivo de, de, de, de su hijo Dayal, ¿no? por ejemplo esta, que es una imagen genial, es Raquel Jodorowsky tuvo una tienda de ropa, y, este, y artículos hippies en Lima en los 70s y quizás fue la primera tienda de ese tipo en Perú. Y no tengo demasiada información, no hay demasiada información acerca de cuánto duró, este, qué vendían, quiénes iban, etcétera, pero yo sé que esta, lo máximo que llegamos a descubrir es que esta foto, y nos lo dijo Dayal, su hijo, ¿no? fue tomada en esa tienda. Y es muy, muy bonita porque está sentada como que en una silla media gótica que parece que fuera una reina de, de corazones en un trono, es una foto genial, ¿no? Y esa expresión completamente este, lúdica, y nos encantó. y Dijimos, una tradición de dulzorada es siempre en la página de copyright al lado poner una foto completa del autor del libro, ¿no? Uh, así que esta fue la que eh, elegimos para Raquel. Y también tiene una que fue una de las últimas fotos que le tomaron en el 2011, que está detrás de una puerta llena de colores que ella pintó. Uh, tiene varias fotos interesantes, una con su hermano Alejandro, que tampoco sabemos dónde y cuándo se la tomaron, pero bueno. Le dimos este un poco más de contenido al libro, pero se mantuvo, el facsímil siempre fue, digamos, inamovible, no no solo inamovible, sino in, intangible, no podía ser modificado. ¿no? Muchas gracias, José. Margaret, este, vamos a una pregunta más. Okay. Este, sí, yo quería preguntarle a Margaret sobre Justamente eh, con esta comparación de Ginsberg, eh, me puse a pensar que así como el, el poema de Howl en, en Estados Unidos pues, se, se encontró con este rechazo de, de, una, pues de un establishment que, que cada vez el... se volvía más conservador en esa época y que incluso buscó prohibir eh, el libro y, y, y meterse con esta parte de la libertad de expresión, eh, si bien para, para la primera parte del corno hubo esta facilidad eh, del Estado mexicano para esta posibilidad, no también que se dio aquí de, de imprimir tantos ejemplares y así. ¿Cómo fue la parte donde pues la poesía se volvió incómoda para el régimen y, y, y, y hubo quizás este momento de la represión eh, del Estado que, que quizás también pues tiene que ver con el final, no? De la claro, de la absolutamente sí. Eh, es una buena pregunta. Este eh, eh, la historia del aullido de, de, de Ginsberg. Eh, fue, es el poema, libro, que fue publicado en el año 56 55, 56, no me acuerdo, este, en pleno mercatismo ¿verdad? Entonces, este, el libro fue publicado por City Lights y pudo publicarse sin ningún problema, pero se imprimió, creo que en Londres, no me acuerdo, en, en Europa, me parece que en Inglaterra, Puedo estar equivocado, sé que se imprimió afuera de Estados Unidos y cuando vinieron los libros en el barco, allí es donde eh, el gobierno norteamericano dijo, no, no puede entrar, el libro lo censuraron y eh, City Lights tuvo que ir a un, uh, un pleito a, a las cortes, finalmente ganó, ¿no? pero fue toda un, una lucha ¿no? para... Eh, aquí en México, nosotros encontramos, en cuanto a cuerno, a la segunda parte de tu pregunta, eh, mucho apoyo eh, del gobierno y de entidades del gobierno, como, como dije antes, eh, para la cultura en todos los sentidos, hasta que se tocaba México. O sea, eh, nosotros pudimos estar en contra de la guerra en Vietnam, podríamos estar en contra de eh, la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Cualquier causa, y en México estaba bien. Pero en 68, cuando nos pronunciamos en contra, eh, a favor de los estudiantes y en contra de la represión, eso fue el final de la revista. Nosotros, y fue el final de muchas revistas aquí. No era solamente El Corno. Eh, nosotros tuvimos eh, una situación un poco especial en, en comparación con los, las demás revistas porque teníamos también apoyo de Estados Unidos. Entonces, mientras en el 68 eh, murieron una serie de revistas aquí y una serie de… Eh, proyectos culturales que se declararon a favor de los estudiantes, en nuestro caso duramos unos meses más hasta mediados de 69 porque aunque nos quitaron los patrocinios aquí, teníamos todavía este apoyo allá y pudimos sacar un, uno dos números más, ¿no? Y después, bueno, todo fue no solamente el final de la revista, el final de mi estancia en México. Yo tuve que salir del país, vinieron este, paramilitares a mi casa, me robaron el pasaporte, uh, y uh, bueno, tuvimos que entrar a la clandestinidad y finalmente salir de México para siempre, ¿no? O, bueno, viviendo aquí, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa en muchos países, ¿no? Hay libertad hasta que toca a ese país, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Eh, bueno, si no hay otra pregunta, quisiéramos este, agradecer a José y a Margaret. ¿Puedes eh, ah, ¿Podría así, hablar del sí. tour? ¿Ah? ¿Podría hablar del tour así de, de Dulzorada? Ah, sí. Sí. Este, sí, sí, habla del tour. Bueno, ya que estamos este, finalizando, gracias a todos por su asistencia. Este, quería decirles simplemente que, bueno, eh, somos este, Dulzorada Press, somos una editorial... Eh, latinoamericana, estadounidense basada en Dallas por ahora, pero puede viajar por todo el mundo y estamos inspirados por la necesidad de constantemente revaluar, restaurar y recuperar eh, las narrativas latinoamericanas dentro de su contexto, contexto histórico para audiencias eh, uh, eh, que hablan inglés y español alrededor del mundo ¿no? y bueno, ahorita estamos en México durante casi todo septiembre eh, estamos haciendo un tour <ríe> intempestivo de dulzorada que es nuestra primera vez haciendo esto y todo está saliendo bien hasta ahora y bueno, tenemos eh, un evento también con la presentación de Aitoyen en Puebla el 12 de, de septiembre con, con Margaret y también a, hemos eh, traído a la poeta peruana, si ¿sí me pasas el libro para enseñarles. Rápidamente, eh, Fiorella Terrazas está con, con nosotros, creo que se fue a llamar a su novio, no sé, pero pues no está. Pero bueno, este, estoy, estamos haciendo un tour con Fiorella también, que Fiorella es una gran poeta desde mi punto de vista, decidimos publicarla. Después yo de, de, de, de, de leer más de 50 poetas latinoamericanas contemporáneas, buscando cuál es la vanguardia del presente, eh, para mí es Fiorella Terrazas y, ah, o Fiolova. Eh, ya estar alrededor, hablen con ella, tenemos eventos. Mañana vamos a Querétaro, vamos a estar en eh, Pachuca el, el sábado, eh, en Puebla el 13, regresamos aquí a la Ciudad de México el 15. No, eh, bueno, Fiorella el 13 y tú el 12. Ah, ah. Y este, todo lo pueden ver en las, en las redes sociales y el 15 estamos de vuelta acá en la Ciudad de México con otro evento y finalmente el 22 vamos a estar en Guadalajara, así que de alguna manera hemos logrado llegar a todos los, los puntos de la República Mexicana. Así que muchas gracias por su recepción y este, también tenemos el libro, los libros aquí a la venta, podemos firmarlos también y, y este, bueno conversamos ahí personalmente. ¿no? Gracias. Bueno, este, para... para concluir… Tenemos aquí unos reconocimientos este, para la poeta y para la poeta y editora Margaret Randall. Este, voy, a, voy, a, voy a permitirme leerlo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia otorga la presente constancia a Margaret Randall por la presentación del libro Allitogen de edición facsimilar del corno emplumado en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Maestra, por favor. Así mismo Asimismo, una constancia con el mismo texto para José Garay Bostzeta, este, por la presentación del libro y la edición facsimilar. Y por último, este, la constancia para la maestra Dail Melgar Tizoc, es investigadora de aquí del Museo Nacional de las Culturas, quien fue la persona que nos acercó a, a usted, maestra, y a toda esta maravillosa aventura de volver a re, restablecer y volver a poner en circulación un libro prácticamente inconseguible. ¿no? Entonces, bueno, pues es una, una delicia y una maravilla que se hagan estas empresas a veces un poco quijotescas, ¿verdad? pero que valen la pena y que nos llenan de orgullo. A nombre de nuestra directora, la maestra Alejandra Gómez Colorado, y de esta casa, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, le quiero agradecer. Por favor. Aquí está. Gobierno de México